fisiología celular y para ello vamos a tener en cuenta los siguientes temas, el potencial de membrana en reposo de una célula, el potencial de equilibrio de unión, vamos a hablar del concepto de célula excitable y por último vamos a hablar de potencial de acción, principalmente con su configuración y las diferentes fases. Entonces, como repaso de las clases anteriores sabemos que hay iones, es decir moléculas con carga, que predominan fuera de la célula, en el espacio extracelular y dentro de la célula. En el espacio extracelular predomina el sodio, que como se ve, es el cation, es decir, un ión con carga positiva, y el cloruro, que es un anión, es decir, un ión con cargas negativas. Y del lado intracelular, es decir, por debajo de esa membrana celular, predomina el potasio, que es un ión con cargas positivas. También tenemos que recordar que estos iones se mueven a través de la membrana a favor siempre de su gradiente de concentración, es decir, de un gradiente químico. ¿Qué quiere decir que sea a favor de su gradiente de concentración? Que no gastan energía, siempre van a ir del lugar que están más concentrados al lugar que están menos concentrados. Y también, como son moléculas con carga, van a depender de la carga eléctrica de la membrana celular. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en el ion potasio. El ion potasio, que dijimos que predomina en el líquido intracelular, como se ve en la figura, primero se va a mover a favor de su gradiente químico, es decir, a favor de su gradiente de concentración. Va a salir de la célula por su canal correspondiente. ¿Hasta cuándo va a salir? Va a salir hasta que, como salen cargas positivas de la célula, la membrana empieza a tener cargas negativas. Y es decir, que las cargas negativas de la membrana celular van a atraerlo a que se quede dentro de la célula, porque cargas positivas con negativas se atraen. Entonces, es en ese momento donde el ion potasio permanece en equilibrio, es decir, le pusimos a la membrana celular determinadas cargas negativas que anulan el movimiento a favor del gradiente de concentración. ¿Qué ocurre ahora con el sodio? Por ejemplo, el sodio dijimos que estaba mayormente concentrado en el líquido extracelular, entonces se va a mover desde el líquido extracelular al intracelular a favor de su gradiente de concentración. Cada vez que entre a la célula, la célula se va a cargar de cargas positivas adentro. Y como el sodio tiene cargas positivas, carga positiva con carga positiva se repele, entonces va a haber una fuerza ahora que va a impedir que el sodio siga entrando. Es decir, que esa carga positiva que adquiere la célula va a evitar el, gradiente, el paso por el gradiente químico de concentración. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con todo esto? Queremos llegar al concepto de potencial de equilibrio de un ión que justamente esa carga eléctrica que tiene que tener la célula para anular el gradiente químico por concentración de los iones. Esto ya lo hicimos intuitivamente en las diapositivas anteriores, es decir, sabemos que al potasio le tenemos que poner una carga negativa a la célula y para el sodio una carga positiva y además Sabemos, aunque no es necesario que la conozcamos de memoria, sino el concepto, que hay una ecuación, que es la ecuación de NERS, que podemos calcular el número exacto. Y si se fijan en la ecuación, simplemente la primera parte son eh, partes fijas, ¿sí? y lo segundo es concentración intra y extracelular de ese ion. Es decir, que solamente conociendo las concentraciones podemos calcular el potencial de equilibrio o potencial de NERS para ese ion. Fíjense que nosotros habíamos dicho que para el sodio era un número positivo y si hacemos la cuenta da más 61 milivoltios. Es decir, que cuando la célula tenga una carga positiva de más 61 milivoltios, el sodio no se va a mover, es decir, el gradiente va a ser neto. El flujo va a ser neto, ¿sí? porque las cargas positivas de la célula van a estar anuladas con su gradiente de concentración. Para el potasio habíamos dicho que era un número negativo y sí, cuando hacemos la cuenta da menos 90 milivoltios. Otra vez, cuando la célula tenga menos 90 milivoltios, el flujo neto para el potasio va a ser cero. Ahora, todavía no llegamos a lo que es potencial de, de reposo de una célula, ¿sí? potencial de membrana en reposo. Esto va a depender de dos cosas. Ya sabemos que va a depender de las concentraciones de los iones a, a ambos lados de la membrana celular. Y también va a depender de la permeabilidad. Este concepto, que a veces es difícil de comprender, para los iones eh, va a depender del, de los canales que tengan. Los iones, dijimos que no se pueden mover a través de la membrana solos, ¿sí? porque tienen cargas. Entonces necesitan un túnel que les permita pasar. Esos son los canales. Los canales se abren y lo único que hacen es permitir el flujo de esos iones a favor de su gradiente. Electroquímico, ahora sabemos que es. No solo concentración, sino carga eléctrica. Entonces, ¿de qué va a depender esa permeabilidad? Del número de canales que tenga la célula y de la probabilidad de apertura de esos canales, es decir, del de tiempo que estén abiertos. ¿Sí? Bueno, entonces, todavía no llegamos al concepto de potencial de membrana en reposo, que como definición lo podemos, podemos decir que es la diferencia de potencial que existe a un lado y al otro de la membrana celular y que como ya aprendimos en las diapositivas anteriores, depende de las concentraciones intra y extracelulares de los iones y de su permeabilidad. Nuevamente tenemos una fórmula que parece difícil de comprender, pero ya sabemos que el primer término, el término de la izquierda, es una constante y después siempre existe Está la P, que es de permeabilidad, que ya hablamos que era, y otra vez las concentraciones intra y extracelulares de los iones más importantes, potasio, sodio y cloruro. En esa fórmula entonces podemos calcular el potencial de membrana en reposo de una célula. Normalmente todas las células del organismo tienen un potencial de membrana en reposo que es negativo. Es alrededor de los menos 90 o menos 80 milivoltios, que se parece mucho, si ustedes recuerdan, al potencial de equilibrio del potasio. ¿Por qué es eso? Porque el potasio es el ion más permeable de todos. Entonces, como es el más permeable, es el que más ayuda ¿sí? a, es, a mantener el potencial de membrana en reposo celular. Obviamente va a depender, si bien siempre en todas las células es negativo, va a depender del número de canales y la de, de la permeabilidad de apertura de esos canales en cada tipo celular. Pero ronda siempre los menos 80 milivoltios. Ahora entonces vamos a ver ciertos conceptos que tenemos que conocer antes de hablar de potencial de acción. Estos conceptos son tres y son despolarización, repolarización e hiperpolarización. Ya hablamos del potencial de membrana en reposo, en este caso en la figura, en esta célula corresponde a menos 70 milivoltios. Y ahora vamos a ver qué ocurre cuando entran o salen las cargas. Cuando entran cargas positivas, es decir, que como vimos en las diapositivas anteriores puede entrar el sodio o el calcio, la célula se va a despolarizar, es decir, esa diferencia de potencial que hay entre el intra y el extracelular va a disminuir y la membrana se va a hacer más positiva. Ahora, cuando la célula está despolarizada y vuelve a su potencial de menor en reposo, decimos que la célula se repolariza. ¿Y cómo se va a repolarizar? Sacando cargas positivas. En este caso, ya vimos que el único ión que puede salir con cargas positivas, que está más concentrado adentro de la célula que afuera, es el potasio. Ahora, nuevamente la célula está en reposo, a menos 70 milivoltios, y hay otro cambio que puede suceder, que es la hiperpolarización. Es decir, que la célula aumente la diferencia de potencial entre el intra y el extracelular. Y eso ocurre nuevamente cuando salen cargas positivas, que es decir, cuando sale el potasio. Entonces, para repasar y para que tengamos en cuenta antes de hablar de potencial de acción, los dos iones positivos o cationes que pueden entrar a la célula y generar una despolarización son el sodio y en algunos casos el calcio. Y el ion que puede salir de la célula y repolarizar la membrana o hiperpolarizarla es el potasio. Ahora sí, potencial de acción. ¿Qué es un potencial de acción? A grandes modos, Podemos decir que es un cambio que se genera en el potencial de membrana en reposo, es decir, en una célula en reposo es un cambio muy breve, que dura milisegundos y muy intenso. Y es una forma que las células excitables, que más adelante vamos a ver cuáles son, tienen de activarse y responder a un estímulo. Hay ciertas palabras que hay que conocer en relación al potencial de acción, por ejemplo, el fenómeno de todo o nada. ¿Qué quiere decir que sea un fenómeno de todo o nada? Quiere decir que cuando llega un estímulo, y genera la despolarización, para que se genere un potencial de acción verdadero la célula tiene que superar un umbral, es decir, tiene que llegar a un potencial a partir del cual se va a generar el potencial de acción. Si ese estímulo que le llegó genera una despolarización pero que no supera el umbral, el potencial de acción no se genera. ¿Y por qué de todo nada para completar el concepto? Porque si se le aplican estímulos cada vez mayores del que superó el umbral, igualmente el potencial de acción no va a ser mayor, va a tener siempre el mismo eh, tope. Vamos a ver las diferentes fases y la configuración de un potencial de acción. Más adelante, cuando vayamos viendo en la carrera, van a ver que hay diferentes configuraciones de potencial de acción, pero esta es una típica que puede corresponder a una célula nerviosa o a una célula esquel muscular esquelética. Como vemos, otra vez la célula comienza en menos 70 milivoltios, que es su potencial de membrana en reposo, y rápidamente tiene una fase de despolarización, es decir, llega hasta los más 40 milivoltios. Justamente por la entrada de quién? Del sodio. El sodio entra a favor de su gradiente electroquímico a través de su canal, canal regulado por voltaje. Si ustedes se fijan, hay una línea alrededor de los menos 55 milivoltios que marca el umbral. Y diferentes inicios fallidos, es decir, diferentes estímulos pequeños que, no, que a pesar de que el sodio entró y, y generó una despolarización pequeña no logró superar el umbral y por lo tanto el potencial de acción no se generó. Entonces una vez que el potencial en membrana llegó a más 40 milivoltios la célula se repolariza por la salida de potasio como indica la flecha y si ustedes se fijan en la figura supera hasta incluso el potencial de membrana en reposo, es decir, tiene un periodo de hiperpolarización. Eso es porque los canales de potasio permanecen un tiempo más abiertos hasta inactivarse nuevamente y volver otra vez al estado de reposo. Entonces estos cambios, si se fijan en el tiempo que duran de 1 a 3 milisegundos, es un cambio típico que ocurre en el potencial de acción. Para terminar con potencial de acción tenemos que describir lo que son los periodos refractarios. Ya nos podemos imaginar por la palabra que nos dice, pero es un periodo de tiempo en el cual la célula va a, estar, va a ser inexcitable, es decir, por más que reciba diferentes estímulos, los canales están inactivados, los canales de sodio. Es decir, que no van a poder responder y abrirse para generar nuevas despolarizaciones. Esto ocurre desde casi el comienzo de la despolarización hasta que finaliza el potencial de acción. Es decir, la célula está en periodos refractarios. Si nos adentramos más en los términos, podemos dividir esos periodos refractarios en uno que es absoluto y relativo. Nuevamente, la palabra nos ayuda. El absoluto es que, por más que el estímulo sea enorme, la célula no va a poder responder y es en la primera fase del potencial de acción. Y el, y el periodo refractario relativo es que sí, ya el potencial de acción está terminando, entonces, nuevos canales de sodio están accesibles para volver a abrirse y entonces el estímulo, si es más grande que el que generó el primer potencial de acción, puede llegar a generar un nuevo potencial de acción. Esa es la diferencia entre absoluto y relativo. Y por último, para terminar esta clase, dijimos Qué es un potencial de membrana en reposo, dijimos que es un potencial de acción, que es la forma que tienen las células de activarse y responder, pero no todas las células del organismo responden generando potenciales de acción. Las células capaces de responder ante un estímulo generando un potencial de acción se las denomina células excitables. Y fundamentalmente, los dos ejemplos principales son las células nerviosas o neuronas y las células musculares. Entonces, les llega un estímulo generan un potencial de acción, que es el fenómeno eléctrico, y eso les permite responder. Cada una va a responder haciendo lo que sabe. Si es una neurona, va a responder generando señales, transmitiendo señales al sistema nervioso o desde el sistema nervioso a la periferia. Y si es una célula muscular, va a responder generando contracción muscular. Hasta acá entonces la clase de hoy, que básicamente fue los conceptos más básicos que tienen que conocer de electrofisiología celular. Recuerden siempre ampliar los teóricos con un libro y cualquier duda lo vamos a charlar en la clase práctica. Y vamos a completar el concepto de generalidades con pH y con medio interno y homeostasis. Por otro lado, les quiero recordar que cualquier duda que tengan nos mantenemos en contacto en nuestro grupo de Facebook eh, a través del cual pueden subsanar cualquier duda que tengan y nosotros le vamos a contestar.